que estoy en un video Mostrando mis cartas Tengo un montón pero hoy día Para no ser el video más grande He traído algunas de las que tengo Y algunos muñecos Como ven acá tengo Little El Pokémon de Ash Que le encontré en la región de Lola Tengo su carta Y tengo su muñeco También tengo a Comala, Un típico de la región a Lola Siempre cuando se acabó la... La escuela Pokémon, este curioso Pokémon toca la campana con su ramo. Y acá está su cara. También tenemos a Poplio, como verán en el primer episodio, aparece con una chica. Este curioso Pokémon puede hacer hasta un globo demasiado grande del tamaño de un humano. Acá tenemos a Jupa, el de la película que invocó a todos los legendarios y controló ¿no? Por eso que lo encerraron en un tubo. Acá tengo a Victini de la película y su ataque Fire Punch. Como verán, esto, este Pokémon es muy lindo, pero cuando lo haces, los ataques no creen ahí lo mismo. Porque te puedes quemar la cara con su Fire Punch. Bueno amigos, acá queda el video con mis cartas. Dejen los comentarios si quieren que traiga nuevos juguetes, nuevos videos y muchas cosas más. Gracias, hasta la próxima.